Bien, en este viaje relámpago por lo básico de la ética eh, tenemos la difícil misión de pasar del siglo XIII al siglo XVIII y como dice el título de la famosa película es una misión imposible, pero verdaderamente imposible. Sin embargo, vamos a hacer lo que podamos, ¿eh? O sea, vamos a ver un poquito de contexto. ¿Qué pasó entre el siglo XIII y el XVIII? Bueno, eh, muchas cosas, como se podrán imaginar. Una de las cuestiones que ocurre en materia de historia de la filosofía occidental es que todo lo que vimos acerca de la ley natural en Santo Tomás eh, Sufre cierta decadencia, no creo que por culpa de Santo Tomás, por culpa de muchas circunstancias que ahora no tenemos tiempo de reseñar. Tengan en cuenta que el renacimiento de los siglos XV, XVI, XVII fue una circunstancia histórica que pone en Europa en muchas crisis con respecto a certezas habituales. Eh, ahí se produce la caída del de paradigma aristotélico-tolemaico, o sea, lo que, los, eh, lo que durante mucho tiempo se pensó que era el sistema astronómico correcto, eh, la emergencia de la nueva ciencia, concomitante con lo anterior, eh, la caída del Sacro Imperio Romano Germánico y su disolución en monarquías eh, religiosas ya protestantes, ya católicas, y por supuesto junto con esto la decisión en el cristianismo entre el catolicismo y protestantismo, bueno, todo esto implica una caída de paradigmas que en el siglo XIII estaban muy firmes y entre ellos, claro, eh, las cuestiones desde el punto de vista filosófico no podían seguir este, igual Toda la metafísica y ontología que era la base de la ley natural en Santo Tomás entra, eh, podríamos decir, en una especie de crisis de imagen. ¿no? Y, y este, eh, uno, de los, eh, uno de los autores que trata de reencaminar el tema moral, eh, una vez caída la, la, la ley natural de santo Tomás como paradigma habitual del tema de la ética es alguien que ustedes eh, conocen, David Hume que es uno de los autores del iluminismo escocés de, eh, de la, eh, este, del orden social espontáneo eh, Smith, Hume y Ferguson ¿No? eh, una interpretación de David Hume es un peculiar utilitarismo. Bueno, la palabra utilitarismo puede significar muchas cosas. En Hume implicaba que, de alguna manera, ¿no? las sociedades podían ir evolucionando hacia la aceptación tácita de ciertas normas, eh, como por ejemplo la estabilidad de la propiedad y de los contratos, que pudieran ser a su vez útiles ¿no? a el desarrollo de una sociedad comercial, al desarrollo de una sociedad más pacífica. De alguna manera, si se quiere, la dificultad de interpretación aquí es que el término utilidad está unido, a, unido al tema del orden social espontáneo. Y por lo tanto el término utilidad acá no tiene nada que ver con una planificación con una mentalidad constructivista, como diría Hayek, sino al contrario, es la utilidad implícita de las normas que se van descubriendo por orden espontáneo para el progreso de la sociedad. Sin embargo, eh, en su teoría del conocimiento, Hume se muestra eh, muy escéptico con respecto a lo que el ser humano puede conocer, en última instancia, y muy escéptico también con respecto al tema de eh, la ley moral para cada individuo. Eh, y en este contexto eh, podemos introducir un poquito las preocupaciones de Immanuel Kant, eh, uno de los grandes autores del, del siglo XVIII, de la línea del racionalismo del siglo XVIII. O sea... Hay una corriente que yo no sé si está bien calificada así, que los manuales de filosofía llaman el racionalismo clásico del siglo XVII en adelante, que es con Descartes, Malebranche, Leibniz, Spinoza. Un discípulo de Leibniz muy importante que se llama Christian Wolff, que escribe manuales de filosofía que tienen bastante de la filosofía escolástica anterior. Eh, una opinión... Eh, que no puedo demostrar, es que me parece que la escolástica sobrevive mejor en el racionalismo que en el empirismo, pero bueno, eso, es, eso, eso no vale la pena debatirlo. Y Kant se educa en esta tradición, pero lee las críticas que Hume había hecho a la tradición escolástica, eh, que sobrevivía bastante bien ¿no? en los escritos de Leibniz y de Christian Wolff. Y se convence de que, de que eh, esa metafísica escolástica, y con escolástica quiero decir una especie de, de manualización demasiado encorsetada de la filosofía que santo Tomás había hecho en conciliación del cristianismo y el aristotelismo, eh, Kant se convence de que Hume tiene razón. Sin embargo, si Hume tuviera razón en las críticas que hace a la, a la escolástica, entonces una ética universal, objetiva, válida para todos los seres humanos también cae. Y el utilitarismo de Hume no lo convence, puede ser algo interesante que explique el progreso de la sociedad, pero carece de la suficiente certeza que Kant buscaba en todos los ámbitos. Kant posiblemente no sea el autor eh, de la metafísica clásica, pero sí es el autor de la certeza. ¿no? Él lo que buscaba era un sistema seguro en materia de conocimiento y en materia de ética. Vamos entonces al Kant de la ética. Tuve la tentación de hacer un mini resumen de Kant en teoría del conocimiento antes de pasar a la ética. No sé qué opinarán ahí los profesores que me están mirando con una sonrisa pícara diciendo esa es otra misión imposible, pero esa otra misión imposible decidí no cumplirla. O sea, tuve dos misiones imposibles, sintetizar el de la historia del siglo XIII y el siglo XVIII, lo intenté, fallé. Y la segunda, que es sintetizar la teoría del conocimiento de Kant antes de pasar a su ética, sencillamente ni lo intento. Siempre queda el diálogo y, este, y siempre tienen, por supuesto, el deseo de aprender que es la base de todo. Bien, para Kant, el que se dedica a filosofía moral, hay eh, dos tipos de imperativos en materia moral. Y esto viene de que Kant, que era un muy buen conocedor de la lógica de Aristóteles, eh, él sabía perfectamente que en la lógica de Aristóteles había también dos tipos de proposiciones. ¿eh? Eh, proposiciones categóricas, por ejemplo, eh, eh, todo ser humano es racional, bueno, ya sería discutible, depende del día. Eh, todo ser humano tiene libre albedrío, ese tipo de proposiciones categóricas, ¿no? eh, o por ejemplo, eh, ningún argentino quiere ser presidente, ese sería, ese sería un ejemplo de una proposición universal negativa, eh, o algún argentino es marciano, eso sería un ejemplo de una proposición este, particular afirmativa. Eh, pero estas, estas proposiciones son diferentes a las condicionales. ¿no? Que, cosa que ya se sabía desde la lógica de los megáricos y de los estoicos. ¿no? Por ejemplo, si P, entonces Q. Como ustedes pueden ver, en la proposición condicional no estoy afirmando, sino que estoy condicionando la afirmación. ¿eh? No estoy afirmando tal cosa, por ejemplo, Q, sino que la estoy sometiendo a una condición anterior. Si P, entonces Q. ¿Eh? Entonces, eh, eh, eh, por ejemplo, si, si, si me regalan una sopa de frijoles, estudio. ¿Eh? Es el más tonto ejemplo que se me acaba de ocurrir. ¿Eh? Condiciono la afirmación. Si tal cosa, tal otra. Muy bien. De igual modo, hay dos tipos de imperativos morales. Uno que podríamos llamar categórico. Esto es no condicional. Por ejemplo, bueno, este no es un ejemplo de Kant. Bueno, hay algunos ejemplos que no. La mayor parte de los ejemplos no son de él. Por suerte para él. Proposición categórica del punto de vista moral. Sé una buena persona. Fíjense, no condicionada. No, si si tal cosa, entonces sé una buena persona. Sino que, sencillamente, es una especie de imperativo categórico. Un imperativo hipotético implica este, una condición. ¿Eh? Por ejemplo, ¿eh? si quieres que te nombren el alumno del mes en un cuadrito ¿eh? entonces sé una buena persona. ¿Eh? Voy a ser una persona si sí me nombran el alumno del mes. Si no me nombran el alumno del mes, pues, bueno, lo pensaré, veré. ¿Qué hago? ¿Eh? Proposiciones condicionales en, en el ámbito de la conducta. Okay. Y ustedes me van a decir, bueno, tiene algo... Bueno, por los ejemplos ya se han dado cuenta. En realidad puse el ejemplo para que veamos que esto sí tiene consecuencias importantes para la filosofía moral. Bien, ¿cuáles son? Eh, estos imperativos hipotéticos, ¿eh? Kant los considera eh, basados en el premio y, el, y en el castigo. O sea, tendrían cierto margen como de infantilismo psicológico. Y está bien, cuando uno es un niño... Eh, ...imprevisible, pulsional... Eh, ...entonces es obvio que estos, este tipo de imperativos categóricos funcionan... ...pórtate bien y bueno y te regalo un caramelo y te llevo al cine... ...o no te portes mal porque si no este, te, te vamos a castigar y este tipo de, de cosas... ...bueno, eso revela que, que con toda naturalidad el niño claro no, no, no puede ordenarse a sí mismo la práctica de la virtud, no puede decirse a sí mismo con plena libertad y autonomía voy a hacer los deberes para el día siguiente, sino que, bueno, hay que recurrir a algunos premios, a algunas amenazas, y bueno, se supone que el objetivo de la educación es que ya esas cosas no existan más. ¿no? Bien, entonces, estos imperativos hipotéticos... Eh, Kant no solamente los considera primitivos desde el punto de vista intelectual, sino que sencillamente casi no serían morales. O sea, formarían parte como mucho de una moral heterónoma. Y aquí Kant, y no quiero con esto criticar ninguna de, ninguno de los sentimientos religiosos que ustedes puedan tener, pero Kant acá se muestra como un típico racionalista, iluminista del siglo XVIII, que es crítico de las religiones tradicionales. Eh, porque para Kant, yo, yo no creo que sea así, pero es comprensible que él lo haya visto así, para Kant eh, los diez mandamientos que se deben cumplir so pena del de castigo de no cumplirlos, bueno, serían un típico ejemplo de una moral heterónoma, externa al ser humano, ¿no? a un ser humano al cual le caen esos mandamientos por encima eh, el ser humano no sabe muy bien qué tiene que ver él con esos diez mandamientos, pero mejor que los cumpla porque si no habrá un castigo terrible. ¿no? Bueno, Entonces él los considera, eso sería una moral heterónoma, externa al sujeto. ¿no? En, cambio, en cambio, el, el, eh, el sujeto moral, ¿no? la persona que está convencida de su propia moralidad, que hace las cosas por sí mismo, por convencimiento, ¿no? tiene una moral autónoma. O sea, el sujeto racional se dice a sí mismo su propia ley. Pero atención, su propia ley no quiere decir ley arbitraria, no es que eh, la persona inventa ¿no? su moralidad, no, no, no es eso, sino que tiene conciencia de aquello que es conforme con su naturaleza racional y lo cumple por propia decisión. ¿okay? Por lo tanto, si esto es así, la pregunta sería, bueno, pero entonces, ¿cuáles son los imperativos morales dignos de una moral autónoma y que por lo tanto sean imperativos categóricos, ¿no? como dije antes? O sea, ¿cuáles son los imperativos categóricos? de una moral eh, autónoma y eh, la respuesta de Kant eh, es un poco más sutil no es que haya diversos imperativos categóricos y tampoco es que haya uno que tenga un contenido específico tal que sea como un axioma del cual se derivan los demás no, no es eso sino que él busca un imperativo que sea más bien un continente de todos los demás contenidos. ¿no? Algo eh, relativamente formal, eh, una forma que contenga a la materia de toda la ética, si ustedes quieren decirlo así. ¿Ok? Eh, y, eh, y esa, eso es lo que él quiere como imperativo categórico, o sea, un imperativo moral básico, atención, que se afirme con independencia de sus consecuencias, o sea, el imperativo categórico debe cumplirse siempre independientemente de que me convenga o no, independientemente de que, tengas conse de que tenga consecuencias útiles o no. El imperativo categórico debe cumplirse siempre. ¿Cuál puede ser este imperativo categórico? Bueno, la primer formulación es bastante compleja justamente porque no, no es una proposición ética con una materia determinada. O sea, no es no matarás, no robarás, no desearás la computadora de tu prójimo, etc. No no no es eso, que son ya normas morales específicas. No No, no es eso, sino que es... Algo que encuadre todo ello. Y para Kant, ese imperativo eh, categórico fundamental es obra de tal manera que tu acción sea ejemplo de ley universal. O sea, obra de tal manera que tu acción no pueda tener una excepción. Obra de tal manera que tu acción ¿no? siempre deba ser la que es. ¿Eh? Entonces, eh, eh, yo no podría, por ejemplo, decir, eh, bien, eh, eh, este, a veces eh, eh, voy a respetar a mi prójimo. No, se supone que siempre. ¿no? Entonces, mi acción, sea cual fuere, debe ser universal, debe repetirse siempre, no debe tener excepciones. ¿no? Este, uno de los ejemplos favoritos de Kant ocasiona, sin embargo, una de las máximas dificultades porque es, es algo que es sumamente difícil de cumplir siempre. Uno de sus ejemplos favoritos era no mentir, por ejemplo. ¿no? Bueno, ok, bien. Eh, y un segundo imperativo categórico, muy, muy importante, ya van a ver para toda la filosofía política de los siglos XIX y XX, es no tratarás al otro como un medio, sino como un fin. ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, en términos de Kant, respetar, y acá aparece una, una expresión que es típica de él y del siglo XVIII, respetar la dignidad de la otra persona. ¿Qué quiere decir la dignidad de la otra persona? No tratarla como un buen instrumento. La, la persona que tengo al lado, fíjense, mírense un ratito, ¿no? la persona que tengo al lado nunca puede ser lo mismo, nunca puede ser lo mismo que el micrófono, que la cámara, que la computadora... ¿No? Eh, de, ¿qué, ¿qué hago con el micrófono si deja de funcionar? y lo dejo ahí y, y, y, y uso otro micrófono ¿y qué pasa si, que, si el micrófono deja de funcionar de un modo tal que ya no tiene arreglo? y de alguna manera comenzaría a ser parte de esas cosas que yo digo bueno, listo basura listo, ya no sé si los argentinos dicen ya fue ¿No? este... Y ya hay, hay todo un tema con respecto a qué hacemos con los desechos tecnológicos. Pero una persona, un sujeto racional, nunca es eso. Nunca es un mero medio, nunca es una cosa que se usa, nunca es algo que se pueda desechar. ¿no? Una persona es un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es respetar su dignidad racional. Esto es muy importante para filosofía política, se podrán imaginar Kant, desde el punto de vista filosófico-político, aunque algunos digan que no, esto que voy a decir no es la interpretación de muchos aristotélico tomistas y menos aún es la interpretación de los randianos. Pero hay una versión liberal clásica de Kant, donde Kant sostiene que este imperativo categórico es el fundamento moral total y completo del de respeto a los derechos del hombre y del ciudadano en la Revolución Francesa a la cual Kant llama el gran acontecimiento de la historia. La Revolución Francesa fue para Kant el gran acontecimiento de la historia, un acontecimiento tan clave que difícilmente se logre uno posterior que tenga la misma dignidad moral y la misma importancia política. Claro, obviamente Kant no se estaba refiriendo al aspecto jacobino de la Revolución Francesa, no se estaba refiriendo a Robespierre cortando cabezas, se estaba refiriendo a los ideales morales de la revolución, al respeto de los derechos del hombre, contraria, contrario a eso a esa monarquía absoluta, tiránica del antiguo régimen que no habría respetado esos derechos. Ustedes saben que este, esto por supuesto ha recibido muchas críticas, Hayek tiene de la revolución francesa una opinión relativamente diferente, pero eh, Kant era un poquito más optimista ¿no? con respecto a algo que además era relativamente contemporáneo a él. Bueno, bien, eh, con esto yo creo que lo esencial de lo que él quiere decir desde el punto de vista de, de, de, de su filosofía moral está formulado en principio, ¿no? o sea, eh, si de esto les quedan ciertas inquietudes, ciertas preguntas, quiere decir que está bien, es lo que hay que continuar, es lo que hay que seguir haciendo. ¿Eh? La filosofía moral de Kant es una de las más difíciles precisamente porque carece de la noción de utilidad. ¿Eh? No me van a negar que una de nuestras intuiciones morales más habituales es que las cosas, hay cosas que son buenas, incluso hay conductas humanas que son buenas porque son útiles, o sea, porque son buenas para otra cosa. ¿no? Incluso, fíjense en la escolástica, la escolástica tenía en claro que en las acciones humanas no había que tener meros medios, meras utilidades, pero la noción de fin último que vimos la vez pasada, implicaba una noción de acciones humanas que eran moralmente buenas porque estaban orientadas hacia un fin último. ¿No? Eh, acá no, no hay noción de fin último, ¿no? es una de las... Eh, vuelvo a decir, es una de las filosofías morales, en ese sentido, más difíciles y, paradójicamente, más absolutas. Eh, o sea, el imperativo del cumplimiento de la ley en Kant es mucho más absoluto que en las diversas reflexiones escolásticas sobre la ley natural, donde había cierta elasticidad de los preceptos de la ley natural. Aquí no. Bien. Ahora, después de Kant, ¿qué ha sucedido? Kant ha dejado una, una eh, influencia tan, tan profunda en, en la filosofía, no solo del siglo XVIII, sino del XIX y XX. Es más, a mí me parece que después de Kant somos todos post-kantianos. ¿En qué sentido? En que debemos dar una respuesta al sistema filosófico de Kant. O sea, si no estamos de acuerdo con él, tenemos que decir por qué. Pero, pero no podemos ignorarlo. ¿eh? La, la huella que ha dejado Kant, este, para algunos, lamentablemente, yo soy un poco más optimista, ¿no? la huella que ha dejado Kant en la filosofía de los siglos XIX y XX es muy, muy profunda. A tal punto que... Esta clasificación de, la, de los diversos sistemas morales es típicamente post-kantiana. Eh, acá, acá hay un error, no es de ontologistas, sino de ontologistas. Bueno, como que las, eh, las, los sistemas morales después de Kant comienzan a distinguirse en consecuencialistas, o sea, aquellos que dicen que la moralidad de una acción tiene que ver con su finalidad, ¿tá? con su relativa utilidad, ¿no? y las éticas eh, deontologistas, o sea, las éticas que señalan un deber ser, un imperativo categórico absoluto, total y completo, independiente de su utilidad. Y esto tiene mucho que ver con autores liberales clásicos del siglo XX, que parecerían estar en una o en otra corriente. Yo creo que alcancé a decirles cuando veíamos el tema de lo, de lo útil en Santo Tomás, que cuando Santo Tomás habla de los preceptos secundarios de la ley natural, lo útil ahí forma parte de lo moral. En cambio, después de Kant, las discusiones de la utilidad desde los... Neocantianos quedarían como fuera de lo moral. Entonces, si eres moral, moral, si eres un sujeto moral, eres deontologista. Del otro lado está el consecuencialista. El consecuencialista siempre dice, sí, yo también estoy preocupado por la moralidad de las acciones, pero las juzgo por sus consecuencias. Y por lo tanto, en el consecuencialismo, la excepción a la regla, a la norma, está siempre latente. ¿Eh? O sea, tal cosa es buena en la medida que sirva para tal otra, pero en el caso de que definitivamente no, entonces habría una excepción. ¿no? Esa es la, la gran diferencia entre el consecuencialista y el deontologista. ¿no? Eh, hay, un, hay un experimento moral con el cual muchas veces comienzan los cursos de filosofía moral, que yo se los voy a dejar planteados, ¿eh? Para que vean esto hasta qué punto puede llegar. ¿No? Eh, eh, supongamos que están en un estadio de fútbol, uh, hay unas 200.000 personas viendo el, el juego de fútbol y el partido y, y este se descubre que hay una bomba en el estadio que va a explotar dentro de 10 minutos. Es un experimento, es un experimento mental, no es algo fáctico, no es una historia, es un experimento mental. Supongamos que encontramos al que puso la bomba y el único que sabe cómo desarmarla. ¿no? Y, bueno, se va a producir la conversación típica ¿no? de película, ¿no? Bueno, ¿cómo desarmamos la bomba? Y el buen señor en cuestión dice, pues, no te lo voy a decir. ¿No? ¿Ok? Eh, bien. Eh, ¿Qué hacemos? Este, ¿Lo torturamos para que nos diga eh, dónde está la bomba y cómo desarmarla? ¿O no? no? No digo que me lo respondan ahora, ¿no? Pero fíjense que... Eh, fíjense la diferencia entre el consecuencialismo y el eh, deontologismo, ¿no? Este, por ejemplo yo podría decir eh, de manera deontologista nunca torturarás a un ser humano nunca ¿Eh? Eh, así que por lo tanto ustedes quédense tranquilos porque ninguno de ustedes va a ser torturado nunca por mí ¿ta? pero vamos a suponer que descubrimos que Julio César de León Barbero es el que puso la bomba ¿no? y, entonces entonces Podría, podría haber una excepción en ese caso, no sé qué opina él, ¿no? pero en ese caso yo podría decir, bueno, a él lo vamos a torturar porque, porque hay que salvar a las otras 200.000 personas. ¿no? Y posiblemente muchos de ustedes me digan, ok, ok, tortúralo, especialmente porque me reprobó el semestre pasado. ¿no? Bueno, ok, entonces, ven, no, no sé si ven el ejemplo, no, y si tienen alguna opinión después la hablamos, pero... En el consecuencialismo siempre hay una excepción. No torturarás a nadie en general, excepto que. Y cuidado porque esto también rige para no matarás a nadie, excepto que. Y no robarás, excepto que. ¿Okay? Así que eh, el consecuencialismo tiene este problema. Al principio parece muy mal, pero cuando vamos a los ejemplos concretos vemos como que el deontologismo en la práctica es más difícil aparentemente, autores que ustedes estarán estudiando, como von Mises y Hayek, habrían sido utilitaristas o consecuencialistas. En el caso de Mises, porque él lo dice, porque él lo afirma, él afirma ser utilitarista. Es un utilitarismo a su estilo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un utilitarismo propio, es una propia formulación. Para él, lo bueno o lo malo, no derivan de preceptos de la ley natural, eh, sino que, y, y menos aún de imperativos categóricos absolutos, eh, sino que derivan de aquello que sea útil a la cooperación social. Claro, es un utilitarismo muy singular, porque no hay muchas excepciones en Mises. Para FOMISES, por ejemplo, la propiedad es útil para el cálculo económico, ...y por lo tanto es buena. ¿Eh? Claro, no hay muchas excepciones, o sea, Fomises no concibe una sociedad socialista... ...donde en algún caso se pueda hacer el cálculo económico y por lo tanto la propiedad fuera innecesaria. ¿no? Es un utilitarismo en ese sentido de normas relativamente constantes. Las libertades individuales, la democracia, la paz social que fundamenta la democracia el libre intercambio de bienes y servicios a nivel internacional, obviamente la propiedad privada, todo ello está fundamentado en una filosofía de la cooperación social, donde todas estas cuestiones que acabo de nombrar son útiles a la cooperación social. ¿no? En ese sentido, von Mises sería un autor claramente utilitarista. Esto lo pueden leer en La Acción Humana y sobre todo lo pueden leer en uno de sus últimos libros, Teoría e Historia de 1957, Está, que creo que lo citamos la vez pasada para debatir el tema de los juicios últimos de valor eh, y en Hayek eh, el respeto a las libertades individuales también habría como una especie de círculo, son como útiles al orden espontáneo o, o, o se van como relacionando mutuamente ¿no? o surgen del orden espontáneo el asunto es que hay una relativa utilidad en respetar la libertad individual porque, de lo contrario, la sociedad humana entra en un caos. O sea, ya, ustedes ya saben que para Kant, eh, para Hayek, perdón, es al revés: la planificación conduce al caos. El respeto al orden espontáneo del orden social, al revés, ¿no? conduce al progreso, al desarrollo, a la paz. Bien, entonces en ese sentido habría como una especie de fundamentación utilitaria de la libertad personal entendida como, ya saben cuál es la definición que él da, como eh, la ausencia de coacción arbitraria, o sea, el, el estado de derecho, el rule of law. Bien, les doy estos dos ejemplos porque son bastante pertinentes para muchas cosas que ustedes van a estudiar. ¿eh? Ahora bien, yo, eh, yo sin embargo... Eh, tengo una opinión relativamente diferente acerca de ellos. ¿no? Eh, eh, a mí me parece, ¿no? es, eh, eh, es una opinión, es, es, es mi placer, ¿eh? no sé qué opinarán los profesores, qué opinarán ustedes. A mí me parece que ambos autores eh, aunque no lo hayan dicho explícitamente, tienen una especie de imperativo categórico oculto. ¿Qué quiere decir esto? Que entre líneas ellos afirman un imperativo moral que no admite excepciones. En el caso de Mises, ¿cómo lo podría llegar a explicar? Por un lado, vuelvo a decir, Fomises tiene Muchas expresiones con las cuales él, él aparentemente seguiría siendo consecuencialista. Por ejemplo, cuando von Mises está hablando de la libertad de precios o de los precios máximos, él tiene este tipo de expresiones irónicas. ¿no? Él dice, yo no le digo al intervencionista que lo que él está haciendo está mal. Simplemente le digo que si él lo que quiere es... Si él lo que quiere es que los precios sean más baratos, el precio máximo le va a ocasionar la consecuencia contraria. ¿No? Pero, le dice Fomise, yo no te digo si está bien o está mal, yo simplemente te estoy afirmando las consecuencias de tu acción. Tú sabrás qué hacer. ¿No? Es una expresión relativamente irónica, es como si yo te dijera, mirá, yo no te digo que si controlás precios, tasa de interés, salarios, emitís moneda como loco, etcétera, etcétera. Yo no te digo que eso esté mal, simplemente te digo que vas a tener una crisis económica terrible, no pero tú sabrás qué hacer. ¿Ven? Esas expresiones no este, que, que, que Fomises las da con cierta ironía, parecen como eh, reforzar, retroalimentar eh, una visión consecuencialista. Sin embargo, si ustedes leen las críticas de von Mises a la emergencia del nazismo en Omnipotent Government, si ustedes leen las críticas de von Mises a el totalitarismo soviético en el socialismo, van a ver que permanentemente eh, existe allí la defensa de la civilización occidental. Incluso en la definición del liberalismo que aparece en la edición española de la Acción Humana, eh, él sostiene, defino el liberalismo como ese gran movimiento que emancipó a las masas, permitió la división del trabajo, respetó las libertades individuales, etcétera, etcétera, ¿no? como una especie de imperativo moral. Lo que quiero decir, él jamás le dijo a un nazi, mira, si querés... Avanzar y destruir Europa, hacelo. Yo simplemente te digo que no te va a ir muy bien, pero... No, no nunca habló así von Mises con un nazi. Eh, sencillamente dijo claramente, eso es contrario a los valores de la civilización occidental. No hubo allí excepción. El, la, la Western Civilization en von Mises era una especie de imperativo categórico. La Western Civilization en von Mises tenía valores morales absolutos. La libertad individual de la Western Civilization y el sistema económico de la Western Civilization no eran meramente útiles para Aristóteles, eran imperativos morales que tenían otro grado de eh, categoría moral. ¿Está? Entonces, eh, a mí me parece que hay en von Mises un imperativo categórico oculto. En el caso de Fomises es, respetarás siempre la Western Civilization. No había excepciones, no había excepciones. En ningún momento Fomises le dijo a los nazis, bueno, avanza sobre Europa, si te va bien, te justificaremos. Al nazismo, el nazismo no puede tener nunca consecuencias positivas, porque es nazismo, o sea, porque violenta los valores de la civilización occidental. ¿Está? Entonces, acá me parece que yo podría llegar a mostrar que hay, hay un imperativo categórico oculto. Y en Hayek me parece que hay algo similar. No sé qué opinarán los profesores, pero eh, no es fácil de interpretar qué quiere decir en Hayek la evolución del common law. ¿no? Porque el common law británico, ¿hacia dónde evoluciona? Y evoluciona hacia un sistema jurídico que tiene cada vez más claras cuáles son las libertades individuales, cuáles son las garantías individuales. O sea, cuando, cuando juzgamos una sociedad por su evolución hacia, ¿no? que en la filosofía social de Hayek eso es muy muy importante, esta, esta noción de evolución hacia, ¿no? el common law va evolucionando hacia las libertades individuales, bueno, Ahí también podríamos formular la siguiente pregunta, y eso a su vez, ¿por qué es bueno? ¿Qué pasa, si, ¿Qué pasa si no evolucionamos? ¿Qué pasa si involucionamos, si regresamos a una situación de sociedad más tribal, a una sociedad más autárquica, autárquica? Eh, bueno, pero ahí tengamos cuidado porque algún, algún partidario de esas sociedades autoritarias, tribales, autárquicas, como, como quieren ser la mayor parte de los gobiernos en todos lugares del mundo en este momento, ellos pueden decir no, no estamos involucionando, estamos evolucionando, porque eso es lo bueno. Lo malo es tu sociedad liberal de mercado perversa, etcétera, etcétera. ¿No? Y a mí me parece que sencillamente de vuelta, el tema de la libertad individual en Hayek es una especie de imperativo categórico oculto desde el cual él puede juzgar la evolución o no de las sociedades es algo desde lo cual él se puede colocar como en un afuera de la historia y juzgar la historia y no lo podría hacer si no fuera por una conciencia moral muy importante ¿Ok? así que a mí me parece que estos autores se los podría reinterpretar de este modo ¿No? bien Eh, claro, eh, eh, viene una siguiente pregunta. ¿no? Eh, estos autores, a su vez, así como los estoy presentando, estos dos autores, Mrs. Hayek, ¿son compatibles ¿no? en alguna medida con la noción de ley natural que vimos la vez pasada? ¿Lo que ellos presentan tiene algún tipo de compatibilidad con... Eh, la teoría de la ley natural que presentó santo Tomás, y me estoy preguntando esto sabiendo perfectamente que ambos dicen que no. Eh, si ustedes leen algunos párrafos en la acción humana, hay severas críticas de fomises Mises a, a la doctrina tradicional de la ley natural, también en teoría de historia, y Hayek es un poquito más difícil de interpretar. Eh, cuando Hayek elogia mucho a los escolásticos del siglo XVI, parece como que está muy cerca de la teoría de la ley natural, pero en el último capítulo de Lo perdón, el último libro de Law Legislation and Liberty, en el libro 3, él dice claramente que su, su, eh, su filosofía del derecho está tan alejada del positivismo jurídico como de la teoría de la ley natural, ¿está? O sea, esa filosofía del derecho que va descubriendo evolutivamente el common law eh, a lo largo de los siglos. Bueno, esas son las, lo, lo que ellos piensan, ¿está? Desde luego, claro, alguien me podría decir ¿no? que Mrs. I. Hayek me podrían decir esto, ¿no? Okay, es totalmente natural, ¿está? Pero, pueden reírse un poco, me asesoraron que este término chingón, eh, ustedes lo interpretan este, así como alguien insistente, como alguien medio este, testarudo, ¿no? ¿Es así? ¿O me asesoraron mal? ¿Ok? Más o menos. Ok, bien. Eh, yo sin embargo insisto y, y digo de mi lado, ¿no? O sea, yo dialogando con ellos les diría, bueno, ok, Ustedes pueden pensar que no, pero yo me voy a permitir insistir ¿no? en que, por lo menos desde mi lectura, desde mi lectura, lo que ustedes dicen tiene algo de compatible con la tradición de la ley natural anterior. ¿no? Vamos al tema de FOMISES. Se supone que en FOMISES hay una cooperación social, un libre intercambio de bienes y servicios bajo la propiedad privada de los medios de producción, eh, se supone que eso es útil para la expansión de los lazos de la cooperación social y, y eso me parece que está dentro de lo que santo Tomás llamaba ley natural ¿por qué? porque en santo Tomás aquello que es útil para la sociedad está dentro de los preceptos secundarios de la ley natural lo vimos este, varias veces no es lo único, pero es parte. ¿no? O sea, aquello que es conveniente para la sociabilidad humana, es conveniente para la naturaleza humana, y lo que es conveniente para la naturaleza humana puede formar parte de los preceptos secundarios de la ley natural. Por lo tanto, eh, eh, supongamos que yo dijera, bueno, desde el punto de vista de los preceptos secundarios de la ley natural, eh, eh, el, el socialismo absoluto no solamente es un desastre desde el punto de vista económico, sino que eh, no es del todo ético porque está eliminando un derecho fundamental que es la propiedad que es un precepto secundario de la ley natural. O sea, yo puedo darle al, al tema un enfoque más naturalista ¿Eh? Entonces, eh, eh, de esta manera yo creo que se puede producir una... una, una una relación, una lectura, perdón, posterior, ahora, del siglo XX, que permita relacionar ambas perspectivas. ¿no? Y, y el tema del orden espontáneo en Hayek, me parece que también, porque el orden espontáneo está como dentro de aquello que sigue a la naturaleza humana. Eh, no sé si se acuerdan que la vez pasada. Eh, yo había dicho que, eh, bueno necesitaría una fibra pero no importa yo había dicho que en Santo Tomás Dios es el autor del orden natural o sea Dios es el autor de la naturaleza de la cual siguen los efectos propios eso con respecto a la naturaleza física eh, les cuento que esto es, es muy interesante porque la gente que le gusta la filosofía de la física comprende mejor el tema del orden espontáneo que en, el, en la parte social. ¿Por qué? Porque en la, en la filosofía de la física actual, los procesos de autogeneración del universo son muy estudiados. Los procesos de autoevolución de la materia son, son, son eh, muy habituales en filosofía de la física y en filosofía de la biología. La teoría de la evolución es una teoría del orden espontáneo en biología. La teoría del Big Bang es una teoría del orden espontáneo en cosmología. O sea, ¿cómo puede ser que espontáneamente ¿no? este, el universo, que podría haber sido una sopa caótica de átomos sueltos, ¿cómo puede ser que esos átomos comiencen a relacionarse en estructuras que dan origen al universo tal cual hoy lo conocemos? Esa es una teoría del orden espontáneo en física, ¿no? Y, y, y santo Tomás podría haber dicho, y eso es perfectamente compatible con la teoría del orden natural, o sea, quién es el autor último de esa evolución espontánea, obviamente la primera causa del universo, que es Dios. Eh, es más, volviendo a Hayek, ¿no? él tiene eh, uno de los últimos artículos de Hayek, que se llama la teoría de los fenómenos complejos, eh, se podría decir que el primer fenómeno complejo es leer el artículo, pero independientemente de eso, lo que el artículo sostiene es que las ciencias no es que se dividen tanto en naturales y sociales, sino que se dividen en ciencias de fenómenos simples y fenómenos complejos. Las ciencias de los fenómenos complejos son justamente las ciencias de los órdenes espontáneos. Y él las divide en dos. Física por un lado, filosofía social por el otro. En la física y en la biología está la evolución ¿No? Y el Big Bang, oh, bah, él cita la evolución como un caso de orden espontáneo en física. Y en el caso del orden social, el ejemplo que él coloca es el mercado. Desde luego ustedes saben que para Hayek hay otros órdenes espontáneos. El lenguaje, en primer lugar, el common law, ¿eh? y tal vez la evolución espontánea del sistema político inglés de protección de las libertades individuales. Eh, entonces se podría decir que en el caso humano, dada esa naturaleza humana que, que estudió tanto la, la escuela escocesa, dada esa naturaleza mixta, que no es ni ángel ni demonio, dada esa naturaleza humana, la sociedad comercial, esa sociedad que tiene incentivos para el comercio y por lo tanto para el desarrollo de lo que von Mises llamaba la cooperación social, esa, esa sociedad humana que... Eh, eh, donde espontáneamente van evolucionando las normas jurídicas que a su vez permiten la evolución del mercado, forma parte de un orden natural en lo humano. Y por lo tanto está dentro todo eso de lo que Santo Tomás hubiera llamado ley natural si hubiera él dialogado con esta parte de la filosofía política de Hayek. ¿Está? Finalmente, finalmente, ¿Es compatible el imperativo categórico con la ley natural en Santo Tomás? Eh, por supuesto, acá de vuelta, tanto Kant como Santo Tomás me pueden decir, no nos importa lo que vos pienses, pero bueno, yo sigo. Eh, eh, con respecto al imperativo categórico fundamental... Yo creo que hay un margen de diálogo posible, pero ya desde el punto de vista religioso. Creo que el, ama, el amar al Dios y al prójimo forma parte de un imperativo categórico absoluto, sin excepciones. ¿no? Y si ustedes leen la crítica de la razón práctica de Kant, van a ver cómo, sin nombrarlo, al final del libro hay un, hay, hay un diálogo con estas normas evangélicas. ¿eh? Tengan en cuenta que en la primera etapa de su vida Kant fue protestante, en la segunda etapa de su vida él nunca abandonó oficialmente su, su, su religión, pero ya en la última etapa de su vida este, ya no cree en las religiones reveladas. ¿no? Pero el tema del cristianismo es algo con lo cual él siempre dialogó. Así que me parece que con respecto al primer imperativo categórico, si ustedes lo colocan dentro del cristianismo puede funcionar perfectamente. Pero además está el segundo. El segundo es todavía mucho más compatible con el cristianismo. No utilizarás nunca a nadie como un medio, sino siempre como un fin. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no pueda haber entre nosotros contratos. ¿okay? Por supuesto que sí. ¿no? Eh, Julio César de León me puede contratar para que le arregle los cables de electricidad de su casa. ¿no? Y entonces yo en ese caso soy un medio para sus fines. Desde luego creo que el contrato va a terminar mal porque él va a descubrir inmediatamente que mejor que yo siga hablando de Mises y no me introduzca a la electricidad de su casa. ¿ok? Pero esos contratos libres y voluntarios, donde uno se coloca de alguna manera como un medio para el otro, son moralmente buenos, pero claro, no un mero medio, no un mero medio. Aún así, nos debemos tratar con, eh, respetando nuestra mutua dignidad. Como en este caso estoy seguro de que el contrato va a terminar mal, yo diría, claro, me conviene, ¿no? Que cuando Julio César descubra que yo soy un inútil absoluto al respecto, bueno, que por lo menos no me corten pedacitos y, y no me tire el río. En todo caso me dirá, you are fired. ¿No? Bueno, ok, bien. Está, pero no me puede matar, no me puede deshacer. Okay, bien. Eh, eh, pero hecha esta aclaración, respetar al, al otro siempre como fin y no como medio significa nunca tratarlo como un mero medio, nunca tratarlo como una cosa que se tira, nunca tratarlo como un animal o como un instrumento físico que se desecha. No, ¿Por qué? justamente porque si hay derechos es porque hay dignidad humana. Precisamente porque hay dignidad humana es que el ser humano tiene una categoría ontológica superior a todos los demás seres vivientes, y por lo tanto debe ser tratado conforme a esa categoría moral. ¿está? Y ahí viene el segundo imperativo categórico de Kant, que a mí me parece totalmente compatible con la teoría de la ley natural. ¿no? Claro, y ustedes me van a decir ahora, una objeción muy habitual, pero ¿qué pasa con el criminal absoluto? Bueno, justamente están en una casa de estudios que se llama la casa de la libertad. Y si hay algo, uno de los frutos más Impresionantes de la evolución del common law y del Estado del derecho, del derecho es el debido proceso. El criminal tiene derecho al debido proceso. ¿Eh? Tiene derecho a una acusación, a un juicio, a un abogado defensor. Ustedes van a decir, no, no, no, bueno, pero si esto no es Estado de Derecho, ¿entonces qué es? O sea, si hay, esa, si hay algo clave que diferencia la evolución del Estado de Derecho de otras sociedades es este tratamiento del criminal o sea, donde tampoco él pierde su condición de humano ¿Okay? yo sé que esto les es difícil este, eh, este, cuanto más criminal es alguien más difícil es pensar esto por ejemplo, supongamos que la clase siguiera hasta las nueve y media de la noche este, bueno, ustedes me querrían matar tienen una opción mucho más fácil levantarse e irse, desde luego ¿no? bueno, pero Pensándolo fríamente, eh, la dignidad de la persona no es una dignidad, atención con esto, con esto, la dignidad de toda persona no es una dignidad que venga de su comportamiento bueno. No es que si te comportas bien moralmente entonces te respetaremos como humano, pero si te comportas mal entonces te trataremos ¿no? como, este, como una basura miserable y desechable. No, no es eso el punto. La dignidad humana es ontológica, es del propio ser humano como tal, con independencia de su comportamiento específico y por lo tanto, aún en el caso de que hayamos, de que hayamos incurrido en una acción penada por el código penal, una acción criminal, en ese caso tenemos derecho al debido proceso. ¿Ok? Este, y se los digo, bueno, y, y se los digo porque vengo de un país en que en determinado momento se olvidaron absolutamente del debido proceso y las consecuencias eh, fueron terribles, aunque si soy coherente no debo juzgar eso por las consecuencias, sino porque estuvo mal en sí mismo. ¿okay? En sí mismo. Bien, eh, así que a mí me parece que Kant tiene este, posibilidades de diálogo con... Eh, la, ley, la, la tradición de la ley natural eh, de Santo Tomás. Aunque, por supuesto, hay tomistas que opinan que no y hay kantianos que opinan que no, desde luego. Por, por, algo, por algo estas cosas están abiertas al diálogo. está